Thank you. Amigas y amigos, seguidores de Opal Televisión, sean bienvenidos al quinto capítulo ya de nuestro comentario de la semana que comprende entre el 24 y el 30 de agosto, en sin tantas vueltas. Gracias por los comentarios, gracias por las críticas también y sus aportes que nos ayudan a mejorar nuestro trabajo. Se podrán haber dado cuenta, eh, hemos recibido un aporte de ilustraciones, de humor gráfico, queremos agradecer la colaboración que nos hace Cefiro, que ya está en todas nuestras plataformas y nuestras redes. Entrando en materia, esta semana nuevamente aparecieron los dueños de camiones, dando y cumpliendo su ultimátum. En eh, el capítulo anterior ya habíamos hablado de su prontuario, su historial de los dueños de camiones. Amenazas que no van dirigidas solamente al mal gobierno ni a la derecha, muy por el contrario. En conversaciones de interior, donde está el maestro de las marionetas y los dueños de camiones, apuntan a los mismos objetivos. La derecha por su parte sale a blindar a este terrorismo empresarial con frases muy pomposas de victimización y protección política a las amenazas ejercidas. Amenazas claras y directas al Congreso Nacional y al Poder Judicial. Un gremio que exige con suma urgencia proyectos de inteligencia, proyectos represivos y militarizante. ¿Y dónde cree usted? En el map en la región de la Araucanía. A propósito, entre paréntesis, el intendente de la Araucanía, militante de Renovación Nacional, Víctor Manoli, él es un empresario de la zona, posee una, una empresa de transporte, una flota, tiene una flota de 250 camiones que trabajan por los forestales. Él ha mantenido un silencio ya, estábamos en la represión en la zona de Huelmapu. ¿Dirigidos contra quiénes? Contra los terroristas, que curiosamente es un pueblo, ese mismo pueblo mapuche, que, que se ha levantado una lucha de liberación nacional. ¿Qué sincronía? La justificación es la muerte de Juan Barrio, conductor que se habría negado a bajar de la cabina del camión en la que estaba estacionado habría sido incendiado por desconocido. Pero no, nos preguntamos ¿por qué un trabajador debe dormir en la cabina de un camión y, y los dueños de los mismos no entregarle las condiciones mínimas de dignidad, de seguridad, de protección para que pueda descansar como corresponde después de las extenuantes jornadas a las cuales los obligan y los someten? Otra justificación. Curiosamente, una vez anunciado ...este paro terrorista empresarial por los dueños de camiones... ...una niña de nueve años fue baleada por desconocido, ...mientras se trasladaba en el camión que conducía a su padre... ...junto y en compañía de su madre. Lo que es más llamativo son las demandas de este señor... ...dirigente de los dueños de camiones, José Villagrán. Llama insistentemente a un estado de sitio y a la participación de las Fuerzas Armadas, una vez más para controlar un problema que es de seguridad pública. Y por otra parte, Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte y Carga de Chile, emplazando directamente al Congreso a que se aprueben las leyes de inteligencia represivas en el World Map con mayores poderes a la policía. Esa misma policía que, que hemos visto ejerciendo violencia contra el pueblo mapuche, con, no importando si son niños, niñas, mujeres. Esa misma policía del, de los montajes del caso Huracán, de ocultamiento de información en el caso del de asesinato de Camilo Catrillanca. Una policía sin control y a su libre arbitrio. Inclusive en los temas de, de pandemia. Quiero hacer un pequeño ejercicio de memoria. Solo tres años atrás, en el 2017, en el sector de San José de La Mariquina, la región de los, de los Ríos, se quemaron 29 camiones, 29 camiones sí, de la empresa Satrecer. ¿Qué pasó después? La fiscalía confirmó que era parte de un montaje en la operación Huracán. Pruebas falsas que fueron insertadas por carabineros. ¿No es curioso entonces que la agenda de este mal gobierno y los dueños de camiones sea tan convergente con este papermaster tan siniestro como Víctor Pérez, nuestro ministro del Interior? Así es, partieron. Se oían los medios de desinformación. El miércoles se inició la carrera de plebiscito. ¿Apruebo o rechazo? Pero el día martes, a toda carrera y a última hora, se terminó por aprobar la ley de financiamiento para estos efectos. mil millones de pesos por opción. No, no se puede superar ese monto para cada campaña. ¿Quiénes participan en la campaña? Los mismos de siempre, los que no tienen tienen después de 30 años en estas condiciones, los partidos políticos del sistema. Y nosotros, los del un millón y medio, dos millones que salimos de la Alameda en Santiago y las gigantes marchas que se realizaron en regiones, los que dijimos basta de esta casta política, los que resistimos y recibimos las balas y balines, los que nos arrebataron los ojos, los que aún tienen secuestrados en esas prisiones del silencio. Sí, usted y nosotros, y ellos, los que sobrevivimos a la olla común, los que damos la vida en las asambleas territoriales. Los soberanos debemos mendigar espacio y recursos. ¿Pero para qué? Esa es la pregunta. ¿Para qué? ¿Para jugar el juego que nos quieren imponer? Ese juego inventado el 15 de noviembre en las turbias infectas cocinas del Congreso. Con la participación de los mismos de siempre. Los partidos políticos que solo quieren sus privilegios y sus cuotas de poder. Y salvar a Sebastián Piñera. El inepto. Pero excelentísimo. Presimiente de la República. Insisto. Mientras los muertos, mutilados, prisioneros, torturados, los golpeados, los vejados, siguen sin recibir justicia y reparación. Ellos son muestra indiscutible del costo político, del costo humano, de la represión y oprobio. Ellos y nosotros no tendremos voz ni participación en ninguno de los procesos diseñados por un congreso de la vergüenza el día 15 de noviembre. Solo seremos espectadores de, de un nuevo engaño. Es por eso que los invito y las invito a leer la ley 21.200. Lo pueden googlear ley 21.200. Y verá que, que todo está definido para que nada cambie. Lo peor es que nos quieran hacer cómplices. Si sigues pensando que es una esperanza, por lo menos cuando le toque, si es que te toca, no elijas a lo mismo de siempre. Otro tema que queremos des desarrollar, creo que no desarrollar, solo mencionar el espectáculo político de la semana. Eh, vimos cómo, cómo nombrarlo, a ver, el sempiterno candidato de, de la derecha y la UDI, Joaquín Lavín, y ahora conocido como un socialdemócrata, de cuanto más pinochetista, pasó a demócrata. Él sí dijo que para el principio del 88 él votó por el sí, pero que después se arrepintió, no como el otro que, que dice que votó por el no, no sé. Joaquín Lavín, de Penitente Opus Dei, pasó a ser un poco más liberal, luego pasó a ser... Eh, laguista, bacheletista y ahora es un socialdemócrata. Si las vueltas de carnero fueran una disciplina olímpica la sede de la UDI en calle Suecia estaría llena de, de medallas. Pero bueno, ese partido lo respalda la senadora loca de patio de los viñedos sale en su defensa. El que quiera que comulgue con ruedas de carreta. Pero todos sabemos todos sabemos que solo es una estrategia para captar los adeptos incautos. Todos los comentarios o opiniones vertidas en este programa, amigos, son de exclusiva responsabilidad de ustedes. Porque aquí hablamos sin tantas vueltas.